Pues para quienes no hayan venido nunca, ¿de dónde vienen, por cierto? Valencia. Valencia, Valencia, muy bien, buena tierra. Yo hace poco, hace poco he estado, la malbarrosa. Ale, no eh. eh, toda la colina que ven ustedes, eso es la ciudad romana de Segóbriga, en que son unas 10,5 hectáreas. No es una ciudad como ven ustedes especialmente grande. Eh, pero sí es muy importante, como han visto ustedes en el vídeo, luego lo vamos a ir viendo. Eh, para que se hagan una idea, esto que tenemos aquí a mano derecha es justo lo que vamos a, eh, lo, lo que vamos a ver. Como mucho sería entre el 15% o el 20%. Aún como ven ustedes, toda la colina, justo que ven en amarillo, está por excavar, el 70% o el 80%. Aún así, vamos a ver, el teatro lo ven desde aquí, no sé si desde su posición lo ven, pero está en la pendiente. Eh, lo tenemos a la luz, ha sido excavado. ...el anfiteatro también, el circo también, el foro, lo que es el centro de la ciudad también... ...y hay dos conjuntos termales que también vamos a visitar. No paro de aquí porque estos son restos, son restos mínimos de un acueducto... Eh, ...por ahí viene una canalización, una tubería de plomo... ...y a unos 3 kilómetros aproximadamente está el pueblo de Salices. Hace 2000 años el pueblo como tal no existía... Eh, pero si estaba el acuífero, que lo han visto ustedes en el vídeo, la fuente de la mar. Entonces, esa zona está más alta que este cerro. Entonces, los, lo que van a hacer los romanos es aprovechar el agua potable, ¿verdad? Van a construir un acueducto sorteando el terreno, aprovechando la presión, y van a llevar el agua a la colina. Y van a almacenar el agua en seis cisternas que hay repartidas por toda la colina. Eh, tres de ellas las vamos a ver porque quedan cerquita de la ermita. Allí donde está aquella ermita, allí están ubicadas las termas monumentales. Luego vamos a hablar también de la ermita. Pero esos son baños, baños públicos, baños romanos. Eh, ...abajo hay tres, tres cisternas... ¿eh? ...y luego otras tres por allí, o sea que esas seis cisternas... ...de forma subterránea... ...van a llevar el agua... ...a, a, a, a las termas, a las fuentes públicas... ...y si aún quedaba a las casas... ...este acueducto no es muy alto... ...tampoco se lo imagine, verdad... ...como el de Segovia, con arcos y demás... ...porque era esta estructura de hormigón... ...un poquito más alta... ...y estaba cubierto eso sí de teja... ...para preservar el agua del frío y del calor... ...así traían el agua aquí a la ciudad... ...por lo tanto... El hecho de construir la ciudad aquí, imagínense, para tomarse la molestia de construir un acueducto, es por algo importante que luego vamos a ver. Eh, lo que vamos a ir viendo a lo largo del camino, que ya han visto, a lo mejor se han fijado por allí, que hay algún agujero que otro, son tumbas. Eh, estamos, es justo lo que parecen tumbas. De hecho, estamos en un área cementerial. Y la segunda parada que vamos a hacer antes de subir a la ciudad, que ustedes ahí ese grupo de gente, pues nosotros vamos a parar ahí también, en esa rotonda, esa circunvalación. Eso es una necrópolis, cementerios. Vamos a parar un momentito para ver los rituales funerarios que tenían los romanos hace unos 2.000 años. El apogeo de la ciudad, saben ustedes que es del siglo I después de Cristo. Hacia el año 80 después de Cristo la ciudad ya estaba totalmente construida. Es la época de explosión económica, es cuando más lápices specularis estaban vendiendo al exterior, a todo el imperio. Una pregunta: ¿Si, si el agua iba allí, ¿por qué el canal viene así? Iban ¿no? surcando claro, no el, terreno. El, video, eh. el terreno, o sea, quiero decir que no lo hicieron así recto para ir cogiendo presión. Que aquí hay un montículo, tí. lo ponemos así, que ahora baja o baja, que ahora sube. ¿eh? O sea, y van aprovechando recto. los desniveles del terreno sí, sí, y luego también recurrían a los vasos comunicantes y a los sifones. ¿eh? Simplemente porque luego allí en la pendiente tiene que llevarla suficientemente fuerza para que salte y salve el, salve el salto de la pendiente. Este camino, que sería empedrado, un poquito más adelante van a ver los restos de la calzada, nos va a llevar exactamente a la Puerta Norte, que es la puerta principal por donde vamos a entrar a la ciudad. Y la Puerta Norte se queda situada entre el teatro y el anfiteatro. Allá donde había un acceso a la ciudad, ponían los cementerios. ¿Por qué? Porque los romanos, mientras fueron politeístas, mientras que en muchos dioses, ¿verdad? El ritual que tenían cuando morían era el de la incineración. Donde enterraron los cuerpos es posterior, es en época ya cristiana, ¿eh? pero anteriormente era el de la incineración, se quemaban. Entonces, ¿qué ocurre? Que las leyes romanas de la época van a prohibir los cementerios dentro de las murallas para evitar los incendios, las infecciones, los malos olores. Por eso van a hacer los cementerios a las afueras, las vías de acceso a la ciudad. Esta necrópolis, como bien observan ustedes, no es de incineración. Esta es de inhumación. Aquí hemos encontrado restos de las cajas, los restos óseos, que además se ven muy bien ahí en el cartel, además muy bien conservados. Y así, enterrarnos así, para darle la bienvenida al sopor de la mañana, porque soy era identificado con muchos más, ¿verdad? Y esa pues sí. en definitiva es de inhumación porque es a posterior, es de época tanto Y nosotros ya y pero después de Jesucristo. Cuando Y parte de los ajuares con los que se enterraban los tenemos aquí en el, en el museo. ¿Eh? ahí van a ver ustedes anillos, pendientes brazaletes, cíbulas ungüentarios, lacrimarios hay también estelas funerarias Por las estelas funerarias y los estudios de ADN, se sabe que en el siglo I de, después de Cristo aproximadamente la esperanza de vida media en el imperio romano era aproximadamente de unos 40 años de como ver es poco ¿eh? Eh, estaríamos ya casi todos en otro mundo ¿verdad? Eh, aquí en obliga la esperanza de vida media aún era menor que era al menor, estaba en torno a los 30 o 35 años. Y aquí influyen las minas, ¿eh? las minas del lápiz especularis. Aquí hay mucha población esclava. ¿eh? Entonces, eh, nosotros vamos a la ciudad, allí no hay minas, pero usted, esta, esta ciudad domina unos 150 kilómetros de radio. Ahí hay agricultura, hay ganadería, y de hecho los romanos también la explotan, la agricultura, la ganadería, la artesanía, la metalurgia, y luego los asentamientos mineros. No en una mina que a pie de la ciudad porque no hay a pie de la ciudad, la más cercana está a 25 kilómetros ¿qué ocurre? que hay que bajar a grandes profundidades para sacar el mineral, no porque a pocos metros no haya, que sí que hay, pero cuanto más abajo, el mineral va a ser mejor va a ser más bonito, más transparente y se va a vender más caro, por lo tanto nos estamos hacia puertos muy profundos ahí abajo, hacia galerías que en muchos casos... por ahí, a luego el polvillo del yeso y demás, esta gente hace que, que, que, no, que muriera más bien jóvenes eh, por problemas de pulmones y, y demás. De hecho aquí en esta zona el 20% de la población se muere antes de cumplir los 10 años y el 80% antes de cumplir los 40. Esto hace que Sedóviga tuviese una de las esperanzas de vida media más bajas de toda España y era debido sobre todo a la condición minera de la ciudad. Eh, los romanos, como han visto ustedes en el vídeo eh, o sea, los celtíberos estaban aquí ya viviendo en el cerro en el siglo V antes de Cristo. ¿Eh? Están ya los celtíberos por aquí, que van a ser básicamente agricultores y ganaderos, no van a explotar las minas. Los romanos vienen un poco después, ¿eh? hacia finales del siglo III, principios del siglo II antes de Cristo, vienen, ¿eh? porque saben que hay minas de lapis especularis, arrasan a los celtíberos, van trayendo esclavos de todas las zonas que van conquistando, los van metiendo en las minas para que les saquen el mineral y lo van a ir vendiendo. ¿Qué ocurría? Que no hay más yacimientos dentro del imperio de este mineral, que este mineral es selenita. ¿eh? Decimos yeso cristalizado, que es yeso cristalizado, cristalizado, pero exactamente el mineral es selenita. Tengan en cuenta que hace 2.000 años el vidrio como tal todavía no existía. ¿Qué ocurre? Eh, que hay más yacimientos en el sur de España, norte de África, la Capadocia, Sicilia, pero aquí se daban dos cosas. Una, que había muchas minas y dos, que estaba considerado el mejor. Entonces, las mejores villas del imperio para la demandar eh, y eso de aquí para sus ventanas, eh, para cerrar sus ventanas y luego para decorar los mosaicos y demás ¿eh? entonces se vende mucho mineral emergen familias muy ricas muy poderosas, que parte de su parte de su capital privado lo van a invertir en construir la ciudad, una ciudad que como ven ustedes en el siglo I ya está totalmente construida, bien eh, va a ser la ciudad romana más importante del centro de la península y el yacimiento minero de estación de lápiz más importante del imperio a la gente más rica, más influyente, las entradas aquí en las necrópolis, o bien allá en las afueras, el mausoleos, que eran ricamente decorados. A la gente más corriente, pues así, en los márgenes de los caminos, ¿vale? Así a grosso, a grosso modo. Bueno, pues nos hemos quedado en el apogeo de la ciudad, que es en el siglo I, estamos diciendo, que es cuando más lápiz estamos, está vendiendo, eh, están vendiendo los romanos, ¿verdad? Eh, vamos a seguir caminando, vamos a ir siguiendo viendo la ciudad y luego ya conforme vayamos viendo los edificios vamos a ir viendo cómo viene el ocaso de la ciudad. ¿Por qué se marchan los romanos? Se también, ¿verdad? ¿Y esos restos son de la espina? En la espina no se ha encontrado, no es la espina, parece la espina pero no lo es. Falta el grupo de los recargados. Bueno, pues como ven ustedes, tenemos el teatro en la pendiente para aprovechar la roca y trabajar menos. Cuando subamos van a ver que está parcialmente esculpido en la roca. Allá donde había una pendiente, porque está en una colina, allá donde había una pendiente hacían el teatro. ¿Para qué? Para ahorrarse la base. Está parcialmente esculpido, luego salido al bosque, a medio kilómetro escaso de aquí, donde están las canteras muy cerquita, han traído la piedra, han hecho los sillares y los iban poniendo en la pendiente. Esto lo copian de los griegos, de los griegos hacían esto, esto lo copian de los griegos. El anfiteatro cuando vayamos van a ver que ha hecho, han hecho tres cuartos de lo mismo. Esta parte de graderío que tenemos aquí abajo, eso no es colina, esa está construida. Desde abajo hasta arriba. La que pega a la colina, eh, justo la que pega a la colina donde está aquella gente, es así, es igual que en el teatro. Van a ver ustedes que si está parcialmente esculpida y que en la alcalde. Y el circo, evidentemente, tiene personas ya nada. que ¿Eh? una zona escalada para que nos den vueltas y luego pues, para alojar a la gente. Pero ya está alojada 10.000 personas. Eh, si me van a preguntar si aquí dentro de la ciudad había 10.000 personas viviendo, ya les digo de antemano que no. ¿eh? También les voy a hablar de la población, luego después. Imagínense, luego cuando estemos en la parte de arriba, los voy a volver a situar. Porque igual que el teatro y el anfiteatro son pequeños, pero están bien conservados, sobre todo las gradas, el circo no. El circo es una esplanada que viene así, ahí. Más o menos en ese museo estaría la cabecera. Por cierto, ese museo lo hemos pasado de largo porque todavía no ha sido inaugurado. Realmente, eh, lo digo por si ustedes han venido anteriormente, el primer museo que hubo aquí, porque el anfitrato ya se excava en la década de 1960, el primer museo que se hace en la década de los 70 es este, o sea, este es anterior al otro. El centro de interpretación lo inaugura Bono, hay una placa en la entrada, que lo inaugura Bono en... En el 2012. Uy, el 2012. el 2012. Pues, laughter? el ¿Qué antes hacía la para que sean unos, unos 20 años tiene lo que se te te y como parque arqueológico funciona desde entonces ¿cuándo venía la gente? pues una vez que se excava el anfiteatro todo el mundo que hacía esta carretera y, y descubría el anfiteatro venía pero realmente como parque arqueológico organizado desde el 2002 bien, eh, ¿qué ha ocurrido ahora? el edificio es el mismo pero sí que por dentro se ha condicionado, se ha hecho obra para que aloje todo el tema de las inscripciones de las estelas funerarias, el tema de la epigrafía pasa que como vino la, la epidemia pues ha paralizado todo un poco Está prácticamente acabado, faltan eh, cosas pequeñas, pero con el tema de la pandemia, como se quedó todo tan paralizado, pues eso. Lo digo pues alguna vez bien más adelante ya eh, podrán pues pasar. Eh, bien, pues teatro, anfiteatro y circo. ¿eh? El circo, como decimos, no está muy bien conservado. Teatro para las comedias y las tragedias, anfiteatro como el Consejo de Roma, Romano para las de los gladiadores y el circo para las carreras de las cuadrigas, los carros tirados por caballo. Fíjense ustedes que tienen los tres edificios de espectáculos. Aquí en Hispania, solamente siete ciudades tenían estos tres edificios: ¿eh? teatro, anfiteatro y circo. Las capitales provinciales: Tarraco, Córdoba, Emerita Augusta y luego Sagunto, Valencia, Toledo y Segovia. Ya no había más. ¿Y y se... Cartago, no va, sí. Eh, eh, esta ciudad ni siquiera era capital provincial. Era muy rica, pero no era capital provincial. Toda esta zona pertenecía a la tarraconense. Realmente la capital policial de Altaraco, o sea, imagínense la cantidad de, de, de, de, poder adquisitivo que tiene esta gente, primero para edificar esto y luego para después mantenerlo. Bueno, pues nos vamos para allá y nos vamos al teatro. Eso es. No guapo que si no, lo es que si no se ve la gente. No la gente, vea... viene gente siempre? Bueno, pues como ven ustedes, estamos en el Teatro de Segóbriga, para situarnos el muro que tienen detrás del, del teatro, eso es la muralla, súbalo ustedes 6 metros, eh, la, lo que es la muralla, tenía precisamente una altura de unos 6 metros, y el teatro también, eh, el teatro súbalo ustedes seis metros, nos faltan como unos 6 metros de graderío, eh. entonces la muralla sube 6 metros, y el teatro hace esto, sube la grada, sube la grada, sube los seis metros, y el teatro como que como se apoya en la muralla. Entonces, lo que hay entre el teatro y la muralla es una calle, una calle que va a estar complicada, por donde va a bajar la gente, a través de los monitoreos, sí, sí, sí. y se va a sentar según su clase social. Y es una calle que une la puerta norte, por donde vamos a entrar, sí, sí. que entra, desde la pilla, sala la puerta y el resto de una torre comunal, una torre de vigilancia. Por ahí también se entraba y se salía a la ciudad. Y detrás de la ruta vamos a tener la tercera puerta. ¿eh? Eh, para entrar y para salir a la ciudad y aquí se ve muy bien cómo, dónde está el teatro esos tres escalones están esculpidos directamente estas escaleras que suben y que indican al teatro el sector de Sopneik también es está esculpida y luego simplemente que se ha la es una los que esas cosas eh, el teatro de la ciudad es un espacio cerrado igual que, el, que las gradas eh, el teatro es pequeñito pero es de los mejores conservados, sobre todo el graderío la escena no, la escena si es que se sucede no falta, eh, aquí había un edificio de dos alturas con su techo y los contrafuertes. Eh, de manera que los actores que estaban aquí declamando haciendo sus comedias, sus tragedias ¿qué ocurre? que no necesitaban altavoz como yo, aunque eh, hiciera si viento, la voz no se ha llevado el viento porque esto es un espacio cerrado, de hecho la función que tiene esta fachada es una función de tornador hablaba, de los muchas cosas, lo copia de los Ahí abajo está la orquesta, los músicos los amenizando la función. En esos tres primeros escalones, con sus mantas, y los cojines y demás, están las autoridades y los magistrados, que esto sí que hacen que a las puertas, ¿verdad? Y desde el primer purete, como ven, al segundo murete eso es la inmacabia para las clases nobles los patricios, los poderosos desde el segundo mulete arriba del todo está la media mediacabia como la misma palabra indica y ustedes saben las pues, clases medias, en determinados artesanos, hombres de negocios de etc. Luego la parte que nos falta que se es la submacabia que está destinada pues, a las clases más desfavorecidas económicamente hay eh, allí los vestuarios de los actores que se preparan para la salida a escena. Al fondo en aquella habitación hay un templo de culto al emperador. Este teatro se inauguró en época de los emperadores y y espacial. Toda esta fachada representa esculturas sobre las esculturas que era la que era la verdad eh, son base, la de la que la vamos a llamar la que Para que sea una idea, las piezas auténticas de aquí de Segóbriga Estarían aquí abajo, ahí están, van a estar las inscripciones, donde, donde han pasado ustedes a ver el vídeo, luego en el Museo Arqueológico de Cuenca, pues alguna vez van a Cuenca, e incluso en el Museo Arqueológico de Madrid. Ahí están distribuidas las piezas de aquí. Goble, de, Madrid no la de Europa, el Museo no de Madrid. Ah, bueno, sí. Vale, no, eso, ¿de dónde era ¿A ¿A la poza? Ah, sí, sí. Ah. Ah. Ah. Digo, digo, digo, digo, se me he equivocado. Eh, no. Digo, el golpe de la pata. No. Bueno, pues, pues eso. Eh, Ustedes me sí. han entendido, ¿verdad? Sí. Bien. Pues las esculturas aquí van a, van a representar a las musas del teatro y aquí en el medio, presidiéndolo todo, estaría la diosa Roma. Eh, este teatro se utiliza igual que el de Mérida, de Mérida más famoso, es capital provincial, ¿verdad? sale más en la tele, pero empezaron los dos pica más o menos a la par. Aquí también vienen estudiantes a nivel de toda España, viene mucha gente de, de todas partes, de Valencia, de los pueblos de Valencia, de Alicante, Murcia, Córdoba, etcétera. Madrid, por supuesto, que está cerquita y demás. Y los, eh, lo, los estudiantes, porque no vienen actores profesionales, son los mismos estudiantes, se preparan las obras, eso no se pueden imaginar, de clásicas, de, de, de, de colatinas, lo representan y, y está muy bien, la verdad. Y el anfiteatro, el anfiteatro también se ha condicionado, pero es más reciente, desde hace unos cinco años, también se utiliza para eventos culturales, conciertos y demás, pero el anfiteatro es más, más reciente. Vale. El circo, desde aquí ya yo creo que se ve lo que queda del circo, ¿Ven es simplemente, ven, ven. encontraba como aquí están los espancos, de de guardas, los que el fútbol para una idea fíjense es ovalado de más o menos 75 metros de largo 67 años la curiosidad Pequeño, ah, vaya, que pero a su vez tanto. están que Esa parte de las vallas metálicas que se han puesto ahí, porque ahí es justo donde se sienta la gente cuando se hace algún espectáculo cultural, metal esclavos, luchas de gladiadores, conciertos también de música y demás. Bueno, luego vamos a bajar a la arena. Vamos a bajar a la arena. A la arena. Constantino sí, sí, sí. ¿Sí, sí. con hecho. Hay, ¿sí, con su secretario personal que tenemos una inscripción del secretario en, en el centro marco Porcio, secretario personal del emperador augusto que luego ya se quedó como patrón de, de, de la ciudad verdad vino aquí y le concedió el estatuto de municipio romano parece ser parece ser que corría el año 15 antes de cristo porque también al final tanto con los años pero vamos más o menos ¿Y qué significa? por pues lo que hemos venido viendo. Esto empieza a ser un caso celtíbero. Llegan los romanos, los arrasan, van construyendo la ciudad. No lo, no lo voy a repetir otra vez de nuevo, ¿verdad? Eh, de manera que ha llegado un momento en que es una ciudad totalmente romana, además muy próspera. ¿Quiénes gobernaban aquí? Por los romanos. ¿Y por qué se regían? Por el derecho romano. Por lo tanto, ya le el a Augusto la integra dentro del imperio y ya deja de pagar impuestos a Roma. Y luego también estaban ahí, ahí en el año 2005, Aparecieron un montón de esculturas, la mayor parte de las esculturas de aquí de Senobria, por lo menos de momento, han aparecido ahí, en la plaza, y justo enfrente, en la Basílica Civil. O lo que decía antes un señor en el, en, el, en el teatro, por arrogancia o por presumir, ya que pagan, bueno, ya que la gente me lo, me lo reconozca. Hay uno que incluso hay, se escribe ahí su nombre, ahí atravesando, no lo podemos ver porque está cubierto de arena para que las piedras no sufran, sobre todo en invierno, pero habría unas letras en bronce, el bronce se lo llevaron hace muchos años, están los radiolos, ¿eh? que ponía Spantamicus. ¿Para qué se pone eso? Eh, alguien? Pues para que sepan, mira, yo he pagado por hacer el losado, ¿eh? Vosotros tenéis aquí losado, pues me las he pagado yo. Pues que el más y que el menos, como más verdad que has sido tú antes en el teatro, pues por eso, por la arrogancia, por presumir, por pasar a la posteridad... ¿Eh? A saber lo feo sí, que era para que a su madre llamara cantar. <risa> Pero eso ya... ¡Eso ya sería no, ya <risa> era, ¿eh, <Gustavo>? otro, <risa> otro cantar, ¿verdad? Que para es una sus estructuras, Porque ¿eh? era la forma de a la posteridad, por su nombre, a lo mejor la familia a la que pertenecían, a lo mejor el, el cargo que, que, que detentaban y demás. verdad? Y luego allá arriba, en esas eh, abajo, en el cristopórtico pensamos que podía estar en el tabulán, el archivo de la ciudad. Bitcoin. Y arriba, <risa> la gente caminaba <risa> gente esculturas de la ciudad, eh, de, de la familia Chilo Y luego detrás de esta no primera los barandilla, aparte de las alcantarillas, de, hay esas habitaciones con sus mosaicos y demás. principal. Estamos como en el centro de la ciudad, pues tanto tiendas de comida, de bebida, de especias, sandalias, cosas, eh, Lo que es esta calle, esta calle porticada. A mano izquierda nos vamos a la plaza y a mano derecha, donde está la señora de rojo, hay otras siete tiendas otras siete tabernais, que nos van a ser talleres artesanales. Eh, toda la sigilata que vean en el museo, de todas esas piezas de platos, de vasos, de, de ánforas y demás, aquí. Luego también eh, tallan de La Rioja. Y luego aquí en el foro, donde pone foro, es Esquinazo, la Curia, el Senado, las Cortes, donde discuten las leyes. ¿eh? ¿Qué le íbamos a aplicar? ¿Qué se nos, ha cambiado, se nos ha quedado ya antigua? Etcétera, ahí. Y todo aquel frente, es el edificio este que sale en el vídeo. ¿eh? Un momentito que no sé si se me oye. ¿Se me oye bien? Sí. sí. Vale. Pues todo aquel frente es ese, ese, este, este, eh, este edificio que sale en el vídeo, de tres naves contiguas y dos alturas, ¿Verdad? Dos templetes a ambos lados para adorar al emperador. Ese edificio es uno de los más grandes, pero sobre todo es el más importante. Ahí se hacen dos cosas, sobre todo. Por un lado, se administra justicia, son un poquito como los juzgados, y luego también las operaciones económicas fuertes se gestionan ahí. Por lo que hemos comentado antes, no estaban aquí aislados. Por ahí pasaban las vías romanas más importantes de la época. Igual que ellos salen a viajar por lo distintos motivos, la gente del exterior también venía a vender sus productos. Y había muchos inmigrantes eh, que venían para buscar mejores condiciones de vida, ¿verdad? Entonces había muchos negocios. Eh, o sea, por un lado ahí, Santurisa, Justicia, luego también los, los, los eh, negocios más fuertes se gestionan ahí. ¿Desde dónde se exporta el mineral a todo el imperio? ¿Desde dónde se decide dónde va a viajar desde aquí? zona que se llama aula basilical, luego van a ver ustedes que hay una calle escalonada y desde donde está el árbol hasta donde está la ermita, eso son las termas públicas. Detrás de ese edificio, a ver si luego la podemos atravesar, hay otras privadas, de momento excavadas hay dos termas, las públicas y las privadas. ¿eh? Bien, eh, aquí están los carros, llevados por caballos, ¿verdad? Eh, luego ahí está la tercera puerta, la vamos a ver, y todo el mineral que viene de las minas, aquí, ¿verdad?, se embala bien en planchas, se sujetan los carros y desde aquí se decide ¿eh? a dónde viajar. Cávica, Valeria, hemos visto vía Comprutum, que luego lo vamos a ver. Es, es un camino que atraviesa el bosque. Si empezamos a caminar ahí, llegaríamos a Cartagena, ¿eh? a Cartagonova. Nos llevan a Cartagonova y ya hemos visto que lo meten en barcos y con los barcos ya, pues imagínense ustedes, Roma, Pompeya, Arculano, etc. Por eso, solo hacen la ciudad aquí, por la vía de comunicación. ¿eh? Y este lugar, que en un principio puede parecer que está aislado de, de cualquier civilización, tal, no? en realidad no es así estaba conectada con las principales ciudades romanas del imperio. No solamente de aquí de la península, sino de todo el imperio. Vale. Bueno, pues nos vamos... Es una sí. no, nada. No Venid, a un Es el básico que hay en cuenta oficiatos, como a plaveteros. Aquí no hay más que acción de los accidentes grandes, como para meter barcos, las baterías sí. navales. Y metiéramos a los esclavos ahí a luchar a muerte, las baterías navales. Ni es los suficientemente grandes como para meter barcos y tampoco tenemos ningún río caudaloso que podamos manipular sí, sí. el cauce patrón y lo de agua. Aquí básicamente luchas. ¿Luchas de gladiadores o bien con animales? No aquí? que las naumbáquias tampoco se ha quedado. las letrinas. Pero súper modernas. Sí, sí las tiene muy alegría la muy y aquí ya señor Robén, está Aquí, bajo el techo, que hace mucho calor. Bueno, casi ya vamos, ¿no? Sí, sí. Esto es lo último, creo, ya. terminar aquí verdad no bueno dile a todos como ha salido lo hemos pasado muy bien nos, ha, nos, nos nos han puesto los dientes largos porque está el 80% de, de la del pueblo sin excavar pero bueno eh, ahora nos vamos a comer bueno termino yo también